Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y en el presente vídeo vamos a analizar dentro de la asistencia sanitaria en el ámbito penitenciario, en concreto el artículo 210, que en numerosas ocasiones nos genera múltiples dudas. Pues bien, dentro de lo que es la asistencia sanitaria, tenemos que hacer mención a la legislación específica en el ámbito penitenciario, que se encuadra en la ley orgánica, general penitenciario en concreto entre los artículos 36 a 40 y dentro del reglamento penitenciario tenemos que hacer mención a los artículos que van del 207 al 220. En este caso en concreto vamos a analizar este artículo 210 en el que nos habla de la asistencia sanitaria en casos de urgencia vital. Lo que nos refiere o detalla en, en concreto este artículo es que la asistencia sanitaria deberá prestar en todo caso con el consentimiento del interno. Pero si os fijáis en la redacción originaria tenemos dos excepciones a este consentimiento. Uno, en el caso en el que se vaya a aplicar un tratamiento médico sanitario sin, cuando haya un peligro inminente para la vida del interno o una intervención médico-sanitaria se podrá realizar también sin el consentimiento cuando haya un peligro evidente. ¿Qué interpretamos de aquí? Dos situaciones. La norma general, como norma general se precisa el consentimiento con dos excepciones. Un peligro inminente para la vida del interno o un peligro evidente para salud o vida de terceras personas, ¿vale? En el primer ejemplo que vemos aquí, imaginaros con internos, acaba de autolesionar y eh, no quiere ser tratado por los servicios médicos sanitarios. Bueno, pues aquí la intervención médico sanitaria va a ser la necesaria para salvaguardar su vida, ¿vale? Si se pudiera recabar la autorización judicial, se recabaría y si no los servicios médicos preservarían, en todo caso, la vida del interno. ¿vale? La segunda de las situaciones que vemos aquí, puede derivarse de la situación en la que se encuentra el interno, que hay un peligro evidente para terceras personas. Imaginaros que un interno está contagiado de tuberculosis, no quiere ser tratado, pues aquí lo que hará los servicios médicos sanitarios, se aislará a este interno, ...de forma, eh, en este caso, aún sin autorización judicial, ¿vale? Es decir, se intervendrá sobre este interno para preservar la salud o vida de terceras personas. Bien, derivado de todo esto puede darse la situación que el sujeto automáticamente, aún con el tratamiento médico-sanitario que se le eh, da en el centro, necesite una salida... A un hospital extrapenitenciario. Si os fijáis aquí, pues nos genera dudas porque nos habla. Estas salidas se pueden dar dos situaciones: no urgente o salida urgente. Si la situación no es urgente, aquí nos dice que la administración penitenciaria recabará autorización de la autoridad judicial. ¿Quién entendemos que es esta administración penitenciaria? El director o mando de incidencias. ¿Vale? Esta autoridad judicial, ¿quién tenemos que entender? Juez de vigilancia penitenciaria. ¿Vale? Si no fuera el juez de vigilancia, si no fuera habido, será la autoridad, eh, perdón, el juzgado de guardia. ¿Vale? Es independiente de si es detenido, preso o penado. ¿Vale? La comunicación... A esta autoridad judicial se hará siempre a través del juez de vigilancia. Si el juez de vigilancia no fuera habido, se le comunica o se le solicita, mejor dicho, esa autorización al juzgado de guardia. ¿vale? Normalmente se, usa, se utiliza el programa Lexnet para las comunicaciones o en determinados centros, aunque cada vez con menos frecuencia se utiliza el fax ¿vale? para las comunicaciones con los órganos judiciales. Sin embargo, si la comunicación es urgente, autorizará la administración penitenciaria, entiéndase, el director, y se le comunicará a la autoridad judicial a posteriori. ¿vale? Sería un poco la forma de proceder con esta salida a ese hospital extrapenitenciario. Sabéis que dentro de los centros penitenciarios... Tenemos unidades de atención primaria y tenemos fuera de los establecimientos penitenciarios la asistencia especializada. Puede darse el caso que esta atención primaria no tenga los medios necesarios para poder tratar a este sujeto, entonces tenemos que tramitar una salida a ese hospital extrapenitenciario. ¿Qué tiene que hacer aquí la autoridad penitenciaria, entiendes, el director o mando de incidencias, ya sea urgente o no urgente? Tramitar la salida a través del artículo 35 del reglamento penitenciario. ¿Qué se gestionaba esto? Pues todas las salidas a consulto e ingreso, nos decía que necesita autorización del centro directivo. Si el centro directivo, por la urgencia de la situación, no se pudiese autorizar, en este caso, el director asume las funciones y se le comunicaría a posteriori. ¿vale? Y, aparte de esto, tendría que recabar la fuerza conductora. ¿Quién determina cuál es la fuerza conductora que va a trasladar a los internos a las distintas salidas judiciales, hospitales y demás? es el delegado o subdelegado del gobierno en la provincia, ¿vale? Es quien determina, pueden ser tanto fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, pueden ser tanto cuerpo nacional de policía o guardia civil, ¿vale? Normalmente eh, se hacía un oficio a la subdelegación del gobierno recabando la fuerza conductora y después la comandancia de la guardia civil o la comisaría de la Policía Nacional nos manda el vehículo que va a custodiar a estos internos. ¿Vale? También tenemos que tener en cuenta que en aquellos casos de necesidad perentoria tendríamos que aplicar el 36 del reglamento penitenciario. ¿vale? ¿Qué tiene que garantizar el director en este caso, en esta salida al hospital? Que esta salida se realice con los medios de seguridad necesarios. ¿vale? ...en aquellos casos de necesidad o de urgencia perentoria... ...el director podría recabar de aquellos funcionarios que estén de servicio... ...que trasladen a los internos en sus propios vehículos. Esta situación es una situación excepcional. Lo lógico es que se gestione de dos formas distintas. O bien, si hay un contrato con una empresa de ambulancias... ...se llamaría la empresa de ambulancias y en ese caso en concreto pues habría que valorar, según un informe médico, si, si necesita una ambulancia medicalizada o no, ¿vale? Si el, la urgencia es tan grande que el interno está a punto de morir, lo que se, eh, en este caso se podría llamar al 112, ¿vale? Lo lógico es que si la urgencia eh, no es tan grave y se puede llevar a una ambulancia normal, se gestione con la ambulancia con la que hay un contrato formalizado previamente, ¿vale? Si no, se llamaría al 112. Una vez está la ambulancia en el centro, el director es el que bueno, eh, decide si tiene que ir acompañado por personal sanitario o no. ¿vale? Esa ambulancia puede darse el caso que un enfermero, un auxiliar o un médico del centro vaya acompañando al interno, al, eh, en este caso, al hospital extrapenitenciario. ¿vale? Después, la custodia de esa ambulancia le corresponde siempre a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, pues eso era un poco este artículo 210, en este caso, que nos habla. El consentimiento se debe prestar con carácter general. ¿Vale? Pero hay dos, dos excepciones. Cuando haya un peligro inminente para la vida del interno... ...o un peligro evidente para la salud vida de terceras personas. En estas dos excepciones, ese artículo 210 podría aplicarse el tratamiento médico-sanitario sin consentimiento del interno. ¿vale? Aquí estábamos viendo un poco las salidas por el 210. El 218 del reglamento también regula las salidas a hospitales, ya sea consulta o ingreso. La diferencia eh, fundamental de este tipo de salidas por el 218 es que en todo caso son consentidas, ¿vale? Lo comentaremos en vídeos posteriores. Pues nada, si os ha gustado el vídeo os agradezco que le deis al me gusta, que lo comentéis y si tenéis algún tipo de duda me podéis plantear en comentarios aquí más abajo, ¿vale? Un saludo. Chao, chao.